Uno de los ejercicios que más me gusta para hacer en casa y que necesita un equipamiento mínimo es usar estas minivan. ¿Vale? Hay de, distintas, de distintos grosores que tienen distinta fuerza. ¿Qué puedes hacer con esta cinta? Pues muchos ejercicios, pero sobre todo yo las uso, me encantan para ponérmela entre las piernas. ¿Vale? Te las pones una y otra, como veis, no hace falta que vayas con ropa de gimnasio, simplemente con tu ropa de calle, para estar en casa o en la oficina, te la pones aquí y así vas andando, ¿vale? O haciendo tus labores domésticas. Y lo bueno es que trabajan las piernas, trabajan los glúteos, la cadera, ¿vale? Y aunque al principio parece que no hace nada, cuando te la llevas un buen rato, 5 minutos o 10 minutos, notas que tus piernas se cansan cuando te las quitas, notes la diferencia. Pues esto lo podéis usar o también incluso así sentado, vale. Pues si utilizar sentado y mientras estás trabajando, pues la vas usando. Bueno, puedes bajar un poco, vale. Pero yo os recomiendo usar sobre todo por encima de la rodilla mientras andamos, porque así aprovechamos que estamos haciendo otras cosas por la casa, yo lo utilizo por ejemplo para cocinar o para recoger, entonces me lo pongo un rato y luego me lo quito, y así voy haciendo series, por ejemplo puedes hacer una serie de, te lo pones 5 minutos, te lo quitas, descansas un poco, a los 5 minutos te lo vuelves a poner y vas viendo cómo te encuentras, y es una forma de trabajar un poquito los músculos sin necesidad de ir al gimnasio, que esta es una de las claves. Así que espero que te haya gustado, cómprate una minivan de estas, que la puedes usar, como ves, con ropa de calle y... animo.